no abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. Cada uno del pacto se dirige a ese cañón fijo, eliminadlo. A eso me refiero. Buen trabajo. Los he encontrado. ¡Me voy! Uh. ¡Detectadas fuerzas del pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. aquí mientras usted se pone en posición, jefe. ¡Ahí está! Ya lo Lo tenía yo. ¿Lo ves? Cortana, equipo Charlie. Subid por la izquierda. Así podréis flanquear al enemigo. No es civil. Se aproximan naves de transporte del pacto. Debajo de la nave. Muy bien, somos los mejores. Si vamos a borrar esa cosa, necesitamos un plan. El pacto usa un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del graviascensor y usar el ascensor para entrar en la nave. Cortana Eco 419. Solicito refuerzos en nuestra posición. <tose> Cuidado, podría estar en cualquier parte. Está por todas partes. ¿Tienen el líder? Estamos justo debajo de la nave. Muy bien, somos los mejores. Madre de Dios. Jamás pensé que estaría tan cerca de una de estas cosas. ¿Cómo demonios nos vamos a meter en este monstruo? El pacto usa un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del graviar y usar el ascensor para entrar en la nave. ¡Contacto! ¡Enemigo a la vista! ¡Maldita sea! ¡Esos cañones fijos nos van a hacer pedazos! Alerta, se aproximan naves de transporte del pacto. Siempre tiene que pasar algo Pilla eso Disparad ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Toma ya Vais a morir ECO 419. Solicito refuerzos en nuestra posición. Recibido, Cortana. ECO 419 aproximándose. Te envío un saludo. ¡Seguro!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 Respondedor de la INM del Capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? No he encontrado! ¡Contacto! ¡Mucho contacto! No hay nadie del pacto. Tenías que... ¡No son tan duros! ¡Ah! Vamos, ya. ya no volverán a meterse con nosotros. ¿Qué mal... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tenía yo! Era un buen soldado. ¡Sí se hace! Ha ah. muerto ¡Sí, señor! Para buscar un camino. En ese espacio tan estrecho haríamos un plan fácil. Nosotros podemos mantener esta posición si usted busca una forma de entrar y abrir la puerta por el otro lado, jefe. Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta. esa de ahí es la puerta bloqueada los marines están esperando al otro lado los controles para abrirla deben de estar en esta sala Todo el mundo tranquilo. Gritad si veis algo. Vamos a buscarlos. No hay señales de ellos. Yeah, that's not gonna Voy a acceder a la red de combate del Pacto para localizar un código de desactivación que abra una puerta. ¡Date no prisa, Cortana! No podemos mantenerlos a raya todo el día. Estoy en ello. Ya me gustaría ver Tati, descifrar una clave codificada con una modulación de 128 bits. ¡Eso es todo lo que se sí. Sí. ¡Dale!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 se sí, aprenderán. ¡Eh, tío! ¡Este se parece a tu hermana! Ya no volverán a meterse con nosotros. Tío. ¡Pero qué bien Así lo, lo hago! ¡Yo lo vi primero! ¡Cubridme! ¡Buen trabajo! ¡No los pierdas! ¡Disparad! ¡Dale! ¿Qué te parece que te <risa> mato de vez? ¿Qué? ¡Los he encontrado! ¡Ese era mío!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 Muy bien, señor. Y ahora no las van a pagar. El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Preparados para atacar.